Como el tiempo en, en esto del Zoom está limitado, si os parece, yo creo que lo suyo es que empecemos ya y como luego se va a grabar, por pues si alguno se ha perdido alguna cosa, pues eh, cuando lo colguemos podrá, podrá ir. Esto va a ser la norma en, todos los, en todas las charlas. Así que nada, Fernando, eh, ¿quieres hacer los honores de arrancar ya que tiraste la piedra? Bueno, yo soy de los que tiran la piedra, luego salgo corriendo y ya os las apañéis. Pero eh, sí os quiero comentar una cosa, eh, es, yo soy un aparejador 0.5.0, eh, ¿no? una, una cosilla así, así que lo que estoy es aquí aprendiendo de todos vosotros, que yo no sé cuál es más crack y, y enseñadme, enseñadme, yo estoy para aprender, así que muy agradecido, lo que más me enorgullece es de que estemos tantos compañeros juntos, que siempre... Eh, ha sido una profesión, lo que yo por lo menos he visto, muy individualista. Desde que estábamos en la escuela, yo me guardo los apuntes, yo soy el que apruebo y tú ya te las apañarás. Y, y ahora pues está viendo cómo ha crecido este grupo, esta idea de, de Alario hace unos ya años, ¿no? Alario eh, ya... Bueno, no, no tanto, eh. esto no llevará un año todavía. Todavía no, no lo hemos cumplido. No, no, no, que va, que va, que va. Habrá que celebrarlo cuando lo cumplamos. Hace largo el confinamiento este, ¿no? Pero, pero bueno, agradeceroslo y que participéis y que aprendamos, que colaboremos entre nosotros, que no nos coma la a nadie, ¿eh? que hay otros con titulaciones parecidas, parecidas, no, no hay ganas de ser la nuestra ni, ah, ni de coña. Quisiera? Y, y, y vamos a vamos a por ellos. Vamos a por ellos, vamos, ello, vamos a disfrutar de estos días. Espero que nos salga bien, nos va a salir mucho mejor que en la preparación, de... <risa> seguro. Así que, que bienvenidos a todos y gracias por aceptarme en este grupo. Hombre, faltaría, faltaría más. Aquí se acepta a todo el mundo. En principio, todo el mundo, se supone que somos todos aparejadores. Eh, sé que por ahí hay algún compañero que no que no lo es, pero bueno, aquí le vamos... a le vamos a dar cosillas, ¿eh? le vamos a dar cosillas. Cosilla. Sí, sí, sí, sí, sí, seguro, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando por haber tirado la piedra, porque bueno, ha sido un poquito la, la, la raíz o la espoleta que ha hecho que un montón de compañeros que estábamos ahí, que estábamos un poco tímidos y hemos empezado a asomarnos a, a, a colaborar y a crear este, este evento tan chulo que ha surgido y que bueno, que, que tengo muchísimas ganas de que arranquen las charlas y todo eso y que bueno, como esto es la la charla de presentación, pues, pues un poquito... Eh, a ver, hacer una prueba? No, no puedo aparecer yo. Eh, fijar el vídeo. Ahora, vale, vale. Así puedo fijar quién, quién está hablando. Bueno, pues nada. Eh, yo lo que sí que quería era, en primer lugar, pues saludar a todos los compañeros eh, del grupo de Slack de arquitectos técnicos, eh, que bueno, pues que, que ha sido flipante, ¿no? Porque eh, tuve una, la idea. Esto no se puede llamar ni idea, ¿no? Porque... Yo lo que quería era hacer una especie de grupo de WhatsApp, pero con Slack, por, por trastear un poquito. Y al final la cosa se ha ido liando, se ha ido liando. Hace dos semanas éramos 600, hace una semana éramos 700 y hoy estamos a punto de llegar a los 900, ¿no? Entonces, a los 900 hay. cántalo, ¿eh? Y aplaudimos todos. <risa> exacto, exacto, seguro. Entonces, pues claro, me, me, me llena de orgullo y satisfacción eh, no el, el haber tenido la idea que al final es lo de menos, sino el, el que los compañeros que estamos siguiendo pues, estemos ayudándonos tantísimo en los canales. Hay un montón de compañeros haciendo preguntas sencillas, sí ya salen dos compañeros que le responden, que hay un canal de colaboraciones, que hay un montón de, de interactuación entre todos y que, que es un verdadero gustazo eh, pertenecer a esta profesión y, y tener compañeros pues, tan buenos como, como los que estamos viendo que tenemos. En fin, saludados los asistentes en directo. También quiero saludar a los asistentes que, que lo estarán viendo seguramente en diferido. Porque estos vídeos, pues como hemos dicho siempre, los vamos a, van a estar grabados y se van a colgar. Cada uno de nosotros eh, vamos a ser libres de poder utilizar estos vídeos para poder estar la difusión que, que consideremos. Siempre desde el respeto al, a la charla, a la persona que está dando la charla y al contenido, evidentemente. Pero vamos, esto es todo libre y, y a, a disposición, igual que es todo lo que hay dentro del dentro del grupo de Slack. Vale, eh, luego también. Dime, Dime, perdona. Teresa, Teresa ha entrado. Teresa ha entrado, pues vamos a dar la palabra a Teresa. ¿Dónde está Teresa? Vamos a ver dónde está Teresa. Que no la veo. Vamos a buscar a Teresa. Teresa. No me aparece. No me aparece, pero no sé si tendrá el micro activado. Pues es posible. A ver, vamos a ver. Teresa, Teresa, Teresa. Voy a abrir también el Slack a ver si haya. Aquí, algo. Por aquí, Estoy aquí, entro tu link. Sí. <risa> vale, eh, vale como, como iba diciendo, eh, no solo quiero saludar a los, a los que estáis, a los que estarán, sino que además quiero, en primer lugar, antes de que empiece todo, agradecer muchísimo a todos los compañeros que se han ofrecido como, como ponentes pues para compartir parte de su conocimiento. Aquí hay especialistas de todos los de, todos los, de todas las materias que, a las que accedemos los arquitectos técnicos. Y bueno, pues eh, agradecer muchísimo a todos los que habéis querido participar, dando una pequeña charla o compartiendo vuestros conocimientos y a todos los colaboradores que, que habéis estado ahí participando en la organización de esto de esto que hemos creado entre todos ¿no? y que, que bueno que va a ser súper chulo, ya veréis. Eh, bueno, un poquito Fernando comenté, el, cuando presenta Fernando lo he comentado eh, Fernando un día soltó oye, ¿por qué no hacemos un evento online? y solo faltó decir eso y es como aquello de no hay huevos, ¿no? Eh, lo dijo Hace, hace, hace tiempo solté hostia, una paella, ¿no? Todos, eh, sí. Habiendo muchos compañeros que parece eh, que luego las habilidades de cada uno las culinarias ya las veríamos ya podemos, podemos... De pero después de que haya paella no llego a cuajar, pero bueno, ya que estamos tantos, eh, con DAP no se ha podido celebrar, pues bueno, estamos aquí, pues vamos a hacer nosotros una quedada, ¿no? Estamos bueno, acostumbrados a, a, a estar ahora viéndonos con familiares, amigos que hacía tiempo que no veíamos. Bueno, vamos a vernos nosotros, ¿no? Que nos escribimos. Estaba un poquito dormido algunas veces, algunas temporadas el grupo... No, vamos a espabilarlo, vamos a espabilar lo que hay que continuar, hay que tirar, y además lo que nos espera eh, tenemos que ser, estar muy unidos, ¿no? Esta mañana ha dejado el presidente del consejo un, un mensaje y por ahí, que tenemos que ser fuertes y unidos. Bueno, vamos a demostrarlo nosotros, nosotros somos un grupo fuerte, eh, quizá reducido, ya no tan reducido, y vamos a tirar para adelante, vamos a tirar para adelante juntos. Pues sí, más que nunca tenemos que estar, tenemos que estar eh, unidos. Entonces, eh, pues nada, eso, eh, Fernando lo comentó y enseguida pues unos cuantos empezamos a oye, ¿por qué no hacemos así, así? y hacemos un Skype, hacemos unos, no sé cuántos, y aquí, aquí estamos, guiados eh, con la manta a la cabeza? Eh, ¿Qué pretendemos con este vídeo? Pues nada, simplemente compartir conocimientos, eh, colaborar, conocernos un poquito más entre todos los compañeros que estamos aquí, eh, hacer piña y, y bueno, pues conocer a otros profesionales que por qué no, pues eh, a lo mejor resulta que después de estas charlas pues eh, se descubre algún compañero con el que podamos colaborar y, bueno, pues, pues siempre, siempre es bueno, ¿no? Eh, antes de que empecemos, me, me gustaría dar algunas pautas porque, claro, esto lo hemos organizado y bueno pues va a haber, van, a haber, van a haber pequeños fallos técnicos seguramente por los que os pido disculpas por anticipado os pedimos todos los que hemos organizado esto disculpas por anticipado porque, bueno, pues se puede ser que se corte un vídeo, que hay algún ponente que el micro no le vaya, en fin, van a pasar cosas o que no funcione un enlace... Vamos a estar intentando solucionarlo lo antes posible, ¿eh? pero, pero os pido disculpas. En, en definitiva, eh, lo que será muy importante, unas pautas, unas pequeñas pautas para seguir eh, la haga la es que eh, cuando queráis eh, acudir a una charla, pues he colgado, eh, se, ha, se ha colgado un PDF con eh, todas las charlas y al lado hay una columna en la que encontraréis el enlace que tenéis que pinchar para entrar en Zoom. Además del enlace, está la ID y la contraseña. La contraseña siempre va a ser. Quedada AT, AT con, con mayúsculas. Quedada AT con mayúsculas. Y, y bueno, pues en esa, en esa tabla podremos entrar. Eh, por favor, ser puntuales, porque eh, estamos en una plataforma que tenemos un tiempo limitado para 40 minutos. Si el tiempo te, se, se terminara en una charla y la charla pues, está activa, hay conversación y todo eso, pues no pasaría nada, porque se cierra esa charla, se, lanz, se lanzaría otro enlace dentro del grupo de Quedada AT, de la, del canal, perdón, del canal que da la AT, se lanzaría otra, otro enlace para que se pueda retomar y luego en postproducción uniríamos los dos vídeos, ¿vale? Sería una pena que si hay conversación, pues que, que, la, que la plataforma nos limitara ese tiempo. Eh, mira, ya veo aquí a Teresa, te voy a, dar, te voy a dar enseguida, esto termino de dar las pautas y te, y te doy paso, que Teresa también es una parte súper importante de, de la organización que, que ha estado ahí, súper activa. Eh, lo dicho, sed puntuales, por favor, eh, si os perdéis algo, pues no os preocupéis porque luego estará el vídeo grabado y lo podréis ver. Eh, por favor, siempre mantened el micro apagado, escuchad la charla con los micros apagados porque la calidad del audio va a ser mucho mejor y, y no va a haber ningún problema. Eh, y luego, eh, una vez se terminen lo que son las charlas, que se durarán unos 10 o 15 minutos, unos 20 minutos eh, aproximadamente, pues la idea es que se pueda participar activamente. Entonces, tenemos dos opciones de participar. En esta plataforma hay, un, hay algún espacio por aquí que no sé dónde estará mismo que es levantar la mano, o bien podéis en la parte del chat eh, pedir la vez para luego hacer la pregunta de viva voz, o trasladar la pregunta dentro del chat de manera que cuando el ponente termine de dar su, su charla, pues eh, lo primero que va a hacer va a ser ir al chat, revisar e ir a respondiendo las dudas que hayan surgido en el chat eh, por orden de llegada. vale eh, cuando, cuando os toque vuestra pregunta, si la tenéis que hacer, abrís el micro, hacéis la pregunta y luego, por favor vuelve a cerrarla ¿vale? Bien, eh, Teresa, te voy, a, te voy a abrir el audio porque, porque quiero que, que saludes. Muy buenas, hola Teresa. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas, buenas Bueno, Teresa. yo agradecer que, que estar aquí porque esto es agradecer, agradecerlo a todos vosotros porque no había estado muy activa en el Slack hasta que entré. Pero a mí cuando voy con la expresión esa de no hay huevos, pues me igual como el resto, ¿no? Eh, eh, y así que nada, cuando vi que podía ayudar en alguna cosita he ayudado y también en algún momento he molestado, pero bueno, al final entre todos lo hemos hecho eh, y el molestar era, pues, decir cómo hacer las cosas más sencillas, ¿no? Porque a veces sin querer nos complicamos, nos complicamos y, y no por hacerlo más complicado al final sale mejor. Pero bueno, creo que va a salir genial. <ríe> Aún no hemos empezado, pero Nuestra bueno. Primera, solo eh, <ríe> días, esto, esto va que vuela. Y me alegra mucho por el tema de compañerismo. Y esto no es solo profesión, sino que es, es solidaridad. Que es lo que hay que, que vender ahora. Muy bien. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias y, y no has molestado en ningún momento. De hecho, eh, hay veces que eh, nos pensamos eh, que tenemos la solución de las cosas y hasta que no nos lo ponen delante, que estamos equivocados, pues no, no nos damos cuenta, ¿no? Así que aquí todas las ideas han sido han sido bien apreciadas. Sí, Fernando. Lo que comentabas, el, la, la opción que hay en, el, en la pantalla, cuando tenéis la pantalla en cuadrícula, eh, abajo, donde están los participantes, el chatear, el compartir pantalla, grabar, y después hay un, un icono que son reacciones. En las reacciones está dar el ok y yo levantar la mano. ¿Eh? Así que ahí la podéis encontrar y el que queráis hablar, ahí estamos. ¿no? Y, y para, para intentar guardar un poco un orden y un turno de, de palabras. Muy bien, Miguel. Pues eh, nada, si os parece, eh, como dentro de nada. Eh, ya poco más nos queda que decir, ¿no? Eh, solo que tras la que haga todos estos vídeos, pues los vamos a los vamos a editar un poquito para poner pues, unos títulos y poner eh, quién es el ponente de la, la charla y todo eso. Y como decimos, pues los pondremos a disposición. No, no sé cómo todavía, porque no, no hemos llegado a eso, veremos cómo los ponemos a disposición, porque por ahí hay una web que, que se creó, que está súper chula, y veremos cómo, cómo la podemos eh, aprovechar de alguna manera. Y bueno, pues dentro de 15 minutos empieza la primera charla de Teresa vale que en, en la descripción de la, del canal que da a en la descripción tenéis un enlace que os llevará a la tabla en eh, PDF donde tenéis todos los enlaces que podéis acceder y bueno pues en 15 minutos nos vemos cuando veáis esto grabado y empecemos a compartirlo pues oye compartid todo el mundo lo que haga falta ahora si queréis compartir compartiendo pero bueno corremos el riesgo que entre gente eh, que no sea eso, por curiosidad no y ese tipo de cosas pero bueno si alguno quiere compartir lo que haga falta, pues, pues bienvenido sea todo el que venga a aprender y a compartir conocimientos. Así que nada, eh, alguno quiere... Un ensayo general, ¿no? El que quiera hablar o decir sí, algo... Sí, sí, eso, eso, eso iba a decir, que si alguno quiere decir algo, que, que un este comentario. es el momento. Lo que pasa es que voy a poner una cuadrícula, a ver si alguien levanta la mano y se anima, le abro el micro. Teresa, a ver. A ver, espera, micro. espera, espera. No, no sé cómo, no, no se sé reinicia el audio. A ver ella, a ver si lo ha cerrado ella el micro. Ha cerrado todo el micro. Ha cerrado pero... algo, ahora, vale. ahora, ahora, ahora. Sí. Que veo que todos tenéis el nombre completo y yo tengo TGN. No sé si es que lo he puesto mal en algún sitio. <risa> no pasa nada. Eso es ¿Te así. ¿Te conocemos, Teresa. Gallego ¿Te ¿Te ¿Te no, no, no, no, Navarro. estaba pensando yo que antes como se lo tapaba el micro... Y yo digo, ¿será que, que...? Bueno, nada, era una pregunta. Madre mía, somos 31, 31 compañeros aquí metidos. Esto es una pasada. Sin ponencia. Me, está, me están entrando ganas de llorar. Si me veis una lagrimita a caer, no os burléis de mí porque esto es una pasada. Eh, bueno, eh, no veo ninguna mano. Ah, sí, eh, José, José, buenas. Dame José, yo. muy buenas. <risa> pues sí si voy a decir lo que acabas de decir tú, que me están entrando ganas de llorar, ¿no? en serio. <risa> ¿Verdad? Sí pero muchas veces de hablar con compañeros lo típico, que, que pasan de todo, que esto no va conmigo que bueno, si necesitas esto sí, tú avísame cuando sea y después lo llamas y, y nada cuando yo personalmente siempre dejo y ayudo siempre, siempre que puedo pero, pero bueno, porque sin sentirme obligado por supuesto eh, nada tío, que soy la hostia y que estamos haciendo que somos la hostia todos, pero juntos somos inventores. más hostia todavía eso es, eso, sí, sí. más, más hostia nada bien, bueno, pues, sí, voy, a, voy a aprovechar la reacción, ahí está. Bueno, pues, eh, a ver, no sé si hay alguna otra mano por ahí. Eh, hombre, veo por aquí al amigo Oriol Job. muy buenas Oriol, no, no te había visto todavía. Pues nada, eh, lo dicho, 15 minutos eh, y tenemos a Teresa pues, con la primera charla, que bueno, pues ya que, ya que está por aquí vamos a decir que la charla va a ser el profesional que pide a gritos el sector de la construcción, a ver cuál va a ser el profesional del, del futuro. Y nos vemos eh, durante la tarde de hoy y la mañana de, de mañana. Recordar que al final de todo tenemos a las ocho y media un tentempié, un pisco -labis para que nos vayamos a la cama bien, bien a gusto. ¿Vale? Amigos, un abrazo a todos y arranca la quedada AT de del 2020. Un abrazo, adiós.